Buenos días. Eh, bueno, creo que no me conocen, yo soy Antonio Darwitz, soy el director académico del, del campus, el jefe en la sombra, el que busca el dinero y el que no duerme. Eh, vamos ahora a hacer la, la presentación de, lo, de los proyectos, de los, de los ejes donde ustedes han, han trabajado. Eh, la idea es eso, bueno, ya veo que ya tienen cargadas las, las presentaciones, pues tienen como 20 minutillos para... ...para expresar lo que han, lo que han aprendido... ...y si eso después pues cualquier duda, preguntas que tenga alguno... ...yo siempre haré alguna... ...o algún consejo, lo que sea, que, le, que les pueda servir... Eh, ...ya se les había comentado que el, en principio... ...este campo está pensado no para que salgan de aquí cirujanos... ...ni sepan cómo controlar un vertido de petróleo en, el, en la Antártida... ...la idea es un poco que vean cómo funciona la, la ciencia... ...el método científico y sobre todo la ciencia que se hace aquí en la, en la casa, en la Universidad de la, de la Laguna. Estamos antes comentando con, con Paco, Lucho y demás. Eh, ya nos estamos encontrando eh, alumnos, primero, segundo, tercero de, de grado, que han, han sido estudiantes nuestros en el, en, el, en el campo. ¿De acuerdo? Entonces, yo espero que, que por lo menos les haya servido un poco de guía de las cosas que les gusta hacer y también, ¿por qué no?, lo que no les va a gustar hacer. El campus está pensado para que vean un poco cómo funciona que hay dentro de la, de la Universidad de Laguna. Y algunos dicen, pues mira, esto no va a ser lo mío, esto me encanta, esto ya veré. véalo un poco cómo es una, una especie de elección de las cosas que les puede eh, gustar, apetecer, hacer en el, en el futuro. Esa es un poco la, la idea del, del campus. El campus ya el próximo año se va a renovar, le vamos a dar otro, otro enfoque. Ustedes ya no podrán participar en este ...podrán participar en la segunda parte de nuestro campus... ...que es el de, el de reto científico... ...de acuerdo, ya este año, este próximo curso... ...adelantaremos un poco la, las inscripciones... ...de qué va el, el campus de, de reto... a que, que ustedes podrán, podrán participar... ...ya tenemos ahí los contactos hechos... ...y yo creo que va a ser una cosa bastante, bastante chula... Para, ...para el próximo año... ...así que estén, estén atentos a, a la página web nuestra... ...de Ciencia UL... ...que empezaremos a sacar cosillas... ...ya llevamos unos años haciéndolo... Eh, hemos aprendido de la, de la parte más exitosa, de los errores que hemos cometido, entonces queremos que ya es tiempo de darle otro, otra vuelta de tuerca a ver qué tal nos no sale. Porque nuestra, nuestra intención siempre es mostrar la ciencia, la investigación muy buena que se hace aquí en la, en la Universidad de Laguna. Y también ustedes, se si tomen esto un poco también como un premio a, a la calidad académica que, que tienen. De acuerdo. Eh, yo, como soy de ciencias, hablo poco y me gusta más ir a los, a los hechos. Entonces, si quieren, empezamos ya la, las presentaciones. Supongo que no estarán muy acostumbrados a esto de, de hablar en público, de, de hacer presentaciones. Están entre amigos, ¿de acuerdo? Entonces, no hay mejor cosa que hacer las primeras presentaciones en público con un público amigo, ¿de acuerdo? Entonces, relájense, de, disfrútenlo. Eh, cualquier cosa que veamos que se les pueda pues dar un consejo lo que sea tómenselo como eso, como un consejo mira, esto, la próxima no lo pongas así póngalo así, véalo simplemente como un, un consejo que les pueda ayudar de aquí a, al futuro, ¿de acuerdo? pues si quieren empezamos eh, en el orden, tenemos el primer grupo es el de, el de biomedicina y, y salud el grupo 1 así que si quieren ir saliendo que creo que era el, de la, el del ojo, ¿no? El de la presión...